Hola amigos del canal, hoy vamos a probar un juego que se llama horror o terror Y aquí por pues, lo que vemos nos están atacando unos bichos Y nos lo estamos cargando, a ver Epa, yo que viene viene lanzado, este no lo hemos cepillado ya Y este también, no, nos tira como bola Y le estamos dando puñaladas y nos lo hemos cargado A ver, esto se podrá coger. energía, sí Bueno, pues vamos a cambiar las pistolas a ver dónde podemos ir. Ya los árboles, pues bueno, son clonados, pero está bien. Ahora no sé qué hay que hacer. Vamos a verlo. Podemos saltar, pero a ver dónde llegamos. Hop, hop, hop. Aquí hay un límite del mapeado. Y no me quiero caer, porque seguro que se buguea. Pues ya me ha pasado antes Vamos a ver qué caja Allí hay dos cajas Vamos a ver las cajas Madre mía, la energía Que es la barra roja y amarilla eh, Pues bueno, cuando está amarilla Tenemos toda la energía para correr y cuando no, agarráis y soltar. ¿Y dónde habrá que agarrar y soltar? ¿Y para qué sirve esto, eh? Agarrar y soltar. Una la hemos cogido y la otra la agarramos. ¿Y para qué sirve? Digo agarrar porque es lo que dice ahí. Porque si digo cogemos, en algunos países suena de otra manera. <ríe> no suena tan, tan bonito. Aquí hay cepes que va creciendo conforme vamos pasando, a ver... No sé qué es lo que hay que hacer con esta caja. Seguro que es un juego en fase beta. O alfa. Pero tiene que haber alguna salida por algún lado. Yo. Hemos disparado y hemos atravesado la caja. A ver, a ver, a ver. Opa. No creo que haya que tirarse del mundo Porque si no Por aquí vamos bajando Yo no veo nada Vamos a seguir a ver A ver dónde hay que soltar esta cajita Parece que está jugando al tenis A ver pues nada, aquí hemos pasado y no sé dónde ir creo que he dado ya la vuelta completa este juego se juega en explorador en el explorador de Windows y bueno, algún objetivo tendrá que tener Pasamos aquí por los árboles Sí, aquí pasamos por medio de todo Estoy viendo a ver si hubiese algo Diferente para, antes de tirarme Por el abismo Que hay ahí detrás Porque vaya, vaya mierda O sea, el mundo se acaba ahí O sea, que aquí habrá que hacer algo Pero ya es que le he dado la vuelta completa Otra vez estoy sin energía y aquí yo no veo nada, vamos para el medio del mapa. Vamos a cambiar al puñal. Está guapo como tira el puñal, pero que no sé qué hacer. Vamos a lanzarnos por detrás del mapa, a ver qué pasa y... Se acabó. Adiós. Fijaros que bu claro cómo se ve ahí adiós no, nos vamos a tomar por culo y esto pues llega al infinito bueno tenemos que probarlo pero que solo salen dos enemigos y es lo que hay espero que le haya gustado porque a mí me ha dejado ahí a media y ahora lanzamos cuchillos y no se ven lógicamente porque vamos cayendo y no se ve nada del mundo bueno que lo dejamos que hay que probar de todo en la viña del señor y esto pues podría ser un juegazo, pero hasta aquí ha llegado. Así que chao y hasta la próxima.